¿Y cómo está? Está. Hoy está mejor de cuando nos la encontramos tan tirada. Que estaba, estaba hipotérmica, tenía 33 de temperatura y estaba como en shock, estaba ya. Todo está mucho mejor. Ayer la llevamos y le hicieron una ecografía porque pensamos que podía estar embarazada y en su estado físico tampoco era lo mejor. Y no está embarazada, por suerte. Lo que sí que la han visto es que tiene como en los ganglios lo tiene como, como una infección en todos los ganglios, que es una infección sistémica y que a pesar de llevar pues, un montón de días con antibiótico, eh, ella no ha mejorado. Tiene la analítica, de hecho, peor, digamos. Eh, entonces, ella está más estable, pero lo que vamos a hacer ahora, tenemos, eh, va a empezar con un tratamiento de antibiótico intravenoso para ver si le hace más efecto porque sí que es verdad que, que está muy flojita o sea su analítica está pues de un animal que está muy muy flojito y con una fuerte infección a mí esta noche tiene una cámara vigilada, bebés y esta noche me ha dado un susto porque tiene un lado malo del que no se puede levantar y eso en ovejas y tabras es muy mal porque ellos tienen el rumen, tienen que poder eructar, tienen que estar así sentaditos no pueden estar tumbados y se había quedado completamente así tumbada. Eh, pero bueno, con la cámara pues lo, lo podemos ver. Y he venido, enseguida la he incorporado. Y bien, pero bueno, que el susto me la ha dado. <risa> y ahora muy bien. Mira, eso le, la encina le gusta. Bueno, si consigues llegar. No, no Comparteto aquí. Porque si va a pegar a la pared ya tampoco hace mucho. Está ortigando. Venga. Sí. Vamos a poner unas hojitas de encima. Ya, ya sé, ya sé. Me puedes saltar unas hojas de encima. ¿Y yo con el suelo? Sí. Pues es una buena. ¡Eh, mola! La... es que no, no llegaría no, ni tener una escalera. Venga. Me va a soltar de aquí, ¿vale? Porque ya de delante sí que tiene menos... Sí que tiene más... Le falla detrás un poco la compensación Despacito. ¿eh? Despacito. Tienes que pensar en cómo colocar tus piernas. Tienes que pensar cómo colocar tus piernas. Ah, y otra cosa. Eh, Ayer se la terminó. el cuerno. como veis? En la ecografía. Y, y nada, se lo, se lo cortaron.